Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister Continuamos hoy con la lección número 77 Tengo derecho a los milagros Tienes derecho a los milagros debido a lo que eres Recibirás milagros debido a lo que Dios es Y ofrecerás milagros debido a que eres uno con Dios Una vez más, cuán simple es la salvación es sencillamente una afirmación de tu verdadera identidad. Esto es lo que celebraremos hoy. Tu derecho a los milagros no se basa en las ilusiones que tienes acerca de ti mismo. No depende de ningún poder mágico que te hayas adscrito ni de ninguno de los rituales que has ingeniado. Es inherente a la verdad de lo que eres. Está implícito en lo que Dios tu Padre es. Tu derecho a los milagros quedó establecido en tu creación y está garantizado por las leyes de Dios. Hoy reivindicaremos los milagros a los que tienes derecho, pues te pertenecen. Se te ha prometido total liberación del mundo que construiste. Se te ha asegurado que el reino de Dios se encuentra dentro de ti y que jamás lo puedes perder. No pedimos sino lo que en verdad nos pertenece. Hoy, sin embargo, nos aseguraremos también de no conformarnos con menos. Comienza las sesiones de práctica más largas de hoy diciéndote a ti mismo con absoluta certeza que tienes derecho a los milagros. Cierra los ojos y recuerda que estás pidiendo únicamente lo que por derecho propio te pertenece. Recuérdate también a ti mismo que los milagros jamás se le quitan a uno para dárselos a otro, y que al reivindicar tus derechos, estás haciendo valer los derechos de todo el mundo. Los milagros no obedecen las leyes de este mundo, proceden simplemente de las leyes de Dios. Después de esta breve fase introductoria, espera en silencio la ratificación de que se te ha concedido tu petición. Has pedido la salvación del mundo así como la tuya. Has pedido que se te concedan los medios a través de los cuales se puede lograr esto. Es imposible que no se te den garantías al respecto. No estás sino pidiendo que se haga la voluntad de Dios. Al hacer esto, no estás realmente pidiendo nada. Estás afirmando un hecho innegable. El Espíritu Santo no puede sino asegurarte que se te ha concedido tu petición. El hecho de que la aceptaste lo confirma. Hoy no hay cabida para la duda ni para la incertidumbre. Estamos haciendo por fin una petición real. La respuesta es una simple exposición de un simple hecho. Recibirás la ratificación que buscas. Nuestras sesiones de práctica más cortas serán frecuentes y estarán dedicadas a recordar un simple hecho. Repite hoy frecuentemente, tengo derecho a los milagros. Pídelos cada vez que se presente una situación que los requiera, reconocerás tales situaciones. Y como no estás dependiendo de ti mismo para encontrar el milagro, tienes pleno derecho a recibirlo. Siempre que lo pidas. Recuerda también que no te debes conformar con nada que no sea la respuesta perfecta. Si te asaltan tentaciones, di de inmediato. No intercambiaré milagros por resentimientos. Quiero únicamente lo que me pertenece. Dios ha establecido los milagros como mi derecho. Y David nos dice... Así que hoy aceptamos nuestra función de obradores de milagros. La aceptamos al afirmar, tengo derecho a los milagros. Ya no adoraremos más al Dios de la enfermedad. Ya no negaremos más a Dios el Padre. Hoy apartaremos nuestra mente de lo temporal, de lo efímero. De todas las imágenes que fluyen por tiempo y espacio, pasado y futuro. No obedeceremos los rituales del Dios de la enfermedad. No blasfemaremos aceptando una realidad sustituta en el lugar de la realidad que Dios creó para nosotros. Eterna, invariable, amorosa, alegre. No negaremos nuestra propia identidad. Somos incapaces de negar nuestra propia realidad como el Cristo. Por lo tanto, somos incapaces de proyectar. Aceptamos nuestra realidad. No queremos deshacernos de nada. Solo queremos extender lo que somos, amor. Hoy no veremos a nadie, ni a nada, como enfermo o equivocado. Hoy no veremos ningún error, porque no existe el error. Porque somos quienes somos, un hijo de Dios, la creación perfecta de un Padre amoroso. No puede haber error en nuestra identidad, lo que significa que no puede haber error en nada. Hoy aceptamos el amor que somos. Amo a Dios. Dios me ama. Y yo soy tal como Dios me creó. Yo estoy en todas partes. No estoy contenido ni limitado en ninguna manera. Soy incapaz de sufrir. Soy incapaz de cometer errores. Tengo derecho a los milagros. Esta es una celebración y hoy voy a celebrar. Hoy reivindico que los milagros son mi derecho y el derecho de todos y de todo. No hay milagros mayores ni milagros menores. Los milagros no obedecen las leyes de este mundo. Proceden simplemente de las leyes de Dios. Los milagros jamás son para uno y no para otro. Al extender los milagros, los milagros bendicen a todos y a todo. No intercambiaré milagros por resentimientos. Quiero únicamente lo que me pertenece. Dios ha establecido los milagros como mi derecho. Tengo derecho a los milagros. Amén.